Un saludo desde Suecia, para el pueblo de Cuba. Un saludo a la Revolución que nos organizamos con el pueblo cubano. Que exigimos cese al bloqueo contra Cuba. ¡Viva Cuba Libre! ¡Cuba es continente! ¡Viva!